Bueno, saludos, soy Israel Bandera. En esta hora les voy a mostrar una opción para eh, verificar, para saber quién eh, ha hackeado nuestra red Wi-Fi. Una vez le inclinen el enlace, que les daré en la descripción de este video que les va a descargar un archivo como este. El archivo se los voy a dejar sin anuncios, va a quedar directo. Lo copiamos este esta, esta, esta, esta análisis lo vamos a hacer desde, desde el celular entonces vamos y lo pegamos en la carpeta de, descarga de nuestro celular o donde ustedes quieran esto es que lo encuentren cuando hayan instalado Yo ya lo tengo pegado aquí y si gustan se van a play store mejor desde el celular y descargan la aplicación desde allá se las dejo en se las dejo en, a través de enlace porque a veces la aplicación eh, existe a la hora de crear el video pero una vez transcurrió un lapso de tiempo desaparece entonces ahí tendrán la forma de descargarla directamente e instalarla entonces escribimos aquí está y una vez la tengan aquí eh, la instalan o si, si no está en Play Store, que viene para eh, el tiempo que ustedes lo hayan, eh, hayan requerido, el video no existe. Entonces simplemente la descargan, así como les enseñé, la instalan. Y así no se perderá nunca la aplicación porque está en mi nube. O sea que mm, no la pueden borrar. Entonces una vez que la estén instalando, si les pide, eh, no les deja instalar y les pide que eh, activen... Eh, o, o, eh, origen desconocido se van a desarrollador y lo activan. Si no han activar eh, desarrollador, me, me avisan y yo les estaré enseñando cómo hacerlo. Entonces, una vez instalada la aplicación, vamos a hacerlo. Vamos a, vamos a mirar quién está conectado a nuestra red. En mi red solo deben aparecer dos dispositivos: mi computador y el celular, porque yo no le he dado el wifi a nadie. Si aparece uno más es porque me han hackeado. Entonces, eh, damos clic aquí en el signo más agregar y vamos a arrastrar el dedo hacia abajo hasta que se actualice aquí y aquí aparece mi, mi celular que es este y este es mi computador esta es la dirección mat de mi computador y para mirar si es así nos vamos aquí escribimos símbolo de sistema como administrador escribimos ip config espacio y al enter esta es la dirección más de mi computador que es esta que está aquí en la misma la otra forma de cubrir la dirección MAC del computador es yéndonos aquí a la red, propiedades y bajándonos. Y aquí está la dirección MAC que es la misma. Y esta de acá es mi celular. Vamos a hacer la prueba con otra, una red Wi-Fi que no es mía. Y vamos a ver, cu vamos a ver cuántos dispositivos están conectados a esa red. Actualizamos y deben aparecer más de dos porque esa red hay muchos dispositivos conectados. esta red hay 1 2 3 4 5 6 dispositivos conectados y en la mía solo deben aparecer dos porque yo no le da wifi a nadie se si aparece uno más es porque me la hackearon y la cuestión está en que si nosotros queremos agregar uno de estos dispositivos que están aquí eh, para tener acceso al computador a través de la mat porque el que tiene la dirección más puede tener la, el control total del dispositivo o sea que el que hackea la red no tiene en cuenta que si le cogen la más, le pueden mirar todos los archivos este, esta aplicación también sirve para eh, encender el computador cuando está apagado si el computador está conectado a la energía lo agregamos añadir y desde aquí, miren que este, este dispositivo está activado, aquí me da la luz verde de que está activado si estuviera apagas estaría en rojo y yo aquí le doy activar y se enciende así yo enciendo mi computador desde otro lugar cuando quiero utilizarlo a través de -Web. O sea que con la dirección MAC pueden tener acceso al sistema totalmente o sea que la aplicación le sirve para encender el computador a distancia y también le sirve para mirar quién le ha hackeado la red de Wi-Fi entonces cerramos hasta aquí nos salimos y listo eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y si algo me comentan, chao